Basándose en los principios de la economía circular, el proyecto ECOIN plantea la reutilización de parte del residuo generado por Enplater, fabricante de envasado plástico, con la tecnología y materiales de GCR Group, productora de compuestos plásticos. Una tercera empresa del clúster, ECOINTELLIGENT GROWTH, analiza y garantiza la viabilidad de este sistema productivo y cuantifica los beneficios medioambientales y económicos de la colaboración. Gracias al clúster del packaging, distintas empresas de la cadena de valor han aunado esfuerzos consiguiendo un envase más sostenible y una mayor eficiencia productiva. Logramos así una mejora del medio ambiente y de la competitividad empresarial. Plater desde hace varios años, es una empresa que está uh, muy concienciada a nivel de medio ambiente. Prueba de esto es que tenemos las certificaciones 14001, ISO 14001 en calidad y medio ambiente. También tenemos una recuperadora de residuos, sobre todo de, de los residuos de, que se producen durante la impresión. Y recientemente, en el 2016, hemos incorporado uh, una instalación de placas fotovoltaicas que podrá suplir aproximadamente el 25% de la energía momentánea de la planta de Torroya. El proyecto ECOIN ha permitido sobre todo la implementación en un embalaje real de un cliente real la reintroducción de reciclado proveniente del propio sistema de Emplater. Cada vez más los clientes nos están exigiendo poder uh, introducir en las etiquetas o en el embalaje uh, impreso que una parte de su producto proviene de reciclado. A nivel de proceso industrial ha habido varias repercusiones positivas, pero sobre todo dos. Una es la reintroducción de la merma de emplater, que antes se perdía, se iba del proceso y se vendía a un recuperador. Y ahora la idea es que esta merma se reintroduzca otra vez en el proceso de emplater y sobre todo también a nivel de, de coste, de reintroducción de, de cantidades porque lo que antes se perdía, ahora se puede volver a utilizar como un material de origen. GCR Group es una empresa cuyas unidades de negocio están basadas en una mejora del impacto medioambiental del sector plástico. Por un lado tenemos Ciclic, que es nuestra unidad de negocio dedicada a la gama de recuperados a partir de residuos industriales y por otro lado tenemos Granic, que son concentrados minerales de distintos minerales técnicos eh, cuya finalidad es introducirse en un producto final plástico y reducir así el consumo de derivados, de, de, de derivados del petróleo Nosotros siempre defendemos la idea desde el GCR Group que a día de hoy no existe un material mejor que el plástico, así que vamos a utilizar el plástico, pero intentémoslo hacer de la manera más, más sostenible posible. GCR Group eh, lo que ha hecho ha sido recuperar los residuos de empláter y con este reciclado de alta calidad, lo que hemos hecho es incorporar también eh, GRANIC con la finalidad de crear un packaging aún más sostenible con un menor contenido de, de polímero virgen. EIG, que es el acrónimo de ECO Growth, es una consultoría que se dedica a la promoción y el diseño del de Credit to Credit y la economía circular prácticamente desde el año 2006. Nuestra aportación se basa en diseñar las preguntas, eh, aportar las métricas, por lo tanto el sistema de, de medición y de valoración de que ese diseño realmente es apropiado para un modelo de economía circular y de un tema muy importante que es eh, desarrollar los mecanismos de transparencia para conseguir que la información tanto a nivel de materia prima, como a nivel de producto, como a nivel de proceso, fluya de la manera correcta. Este es un primer ejemplo en el que estamos de alguna manera definiendo cuáles son las condiciones de partida para que, en este caso el plástico flexible, que se utiliza sobre todo en la industria del packaging, del envase y el embalaje, realmente pueda tener un impacto positivo para la sociedad e incluso para el medio ambiente. Creemos que proyectos de esta envergadura que implican durante varios meses a diferentes empresas, tan diferentes en, entre ellas, serían muy complicados de, de llevarse a cabo si no fuera por, por la ayuda de, de, del Cluster como impulsor de, del proyecto. Pertenecer al Cluster del Packaging lo que nos ha permitido es entrar en contacto con empresas como Emplater y EIG y llevar a cabo este proyecto que hubiera sido imposible si no, si no hubiéramos formado todos parte de, del Cluster del Packaging. Realmente el objetivo es ese. ¿Eh? es eh, conseguir, digamos, aglutinar el máximo número de actores y el, la mayor cantidad de conocimiento posible para materializar este tipo de objetivos. Al final, un cluster, cuando no se materializa en, en proyectos concretos, no tiene razón de ser. Lo que intentamos hacer desde el clúster es ser dinamizadores para ligar, para catalizar los diferentes tipos de proyectos que van apareciendo entre los distintos socios de nuestro cluster, La reducción de la huella de carbono, la lucha contra el cambio climático son esenciales dentro de las funciones más importantes del packaging, que entre otras pues la de proteger lo que envasa, de dar imagen a lo que envasa, de que funcione en la envasadora. Un packaging tiene que ser amigable con el medio ambiente. De ahí que todos los proyectos encaminados en esta economía circular de la cuna a la cuna para nosotros son prioritarios.